Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal. Ya sabéis que soy Carmen Mangue y esto es Curly Mangue. <risa> Hoy vamos a hablar de los frutos Garnier, de dos productos Garnier que a mí me fascinan, que estoy encantada con ellos. Así que si queréis seguir viendo más y saber el por qué me fascina, me enloquece, en sueño con estos productos de Garnier, seguir viendo este vídeo. <risa> y ya estamos aquí. Bueno. Esto de, de, de ser una fan de Garnier me viene desde muy joventita, porque yo claro, me acuerdo antes de que boom de que pudiera yo comprar productos y si tuviera yo posibilidad de comprar productos eh, para el cabello natural, que fueran específicamente para mí y tal, o para la piel, o sea, todo esto ahora que podemos hacer antes no lo podíamos hacer, entonces yo siempre iba por los supermercados buscando productos que a mí me fueran irme bien a mi piel, sabes eh, que me que no me no me irritaran la piel que no me la resecaran y yo después de mirar mucho siempre al final un día me acuerdo que un bruto de garnier que fue el primer limpiador que yo tuve era del y, y me, me quedo me quedé fascinada porque la verdad es que fue muy bueno y desde entonces utilizo muchos productos garnier entonces por qué garnier porque garnier o sea cumple lo que dice así de sencillo cumple lo que dice es decir si yo me compro un producto Garnier, lo que me dicen que no me van a picar los ojos, no me van a picar los ojos. Si yo me compro un producto Garnier, dice que vale, mmm, me va a quitar el maquillaje, me va a quitar el maquillaje. Nunca me dan gato por liebre, ¿ok? Entonces por eso soy una fan de los productos Garnier y por eso hoy os voy a hablar de estos dos productos que yo utilizo muchísimo y del que yo estoy súper encantada eh, de haberlos elegido. Entonces vamos a empezar ya, rápido, sí, ¿vale? Mira. Eh, Gafitas A ver Antes de seguir con esto Que es ese del que vamos a hablar primero No olvidéis suscribiros Darles a, a lo que es a la campana Para que os lleguen todas las notificaciones Y uh, abonaros, o sea, o sea Suscribiros al canal y dedos arriba ¿De acuerdo? Okay, voy a hablaros primero de ese que es Garnier Skin Activity Es de té verde gel limpiador matificante Piel mixta okay? Porque yo tengo la piel mixta pues, la verdad es que yo estaba buscando lo que es un gel limpiador en el mercado, que fuera asequible para mi bolsillo, que, que me funcionara bien y que fuera natural, ¿ok? Entonces, yo encontré este, además con un 90% de ingredientes naturales, green natural, ¿vale? De ingredientes naturales, y para mí es un 96%, lo cual está súper bien. Okay, yo siempre voy buscando cosas naturales para mi piel, porque una piel bastante delicada, aunque la gente tiene ese concepto de que la piel negra es una piel tosca, Bruce, pero es una piel, es como nuestro cabello, es que es súper delicado y, y, y cualquier cosa que tú le pongas que no sea para ti, o sea, ya tienes ya, eh, eh, o sea, contigo yo, que ya, ya te has vendido, ya te has vendido, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, vamos a Garnier, tebro limpiador matificante ¿Por qué me gusta este gel? Este gel de Garnier. Porque yo quería algo que fuera, primero, textura gel, que fuera ligero, que no tiene, tiene un olor muy desagradable o muy, muy perfumado, pero que sobre todo que me hiciera, me echara un poquito, un poquito, y que me hiciera la espuma y me limpiara, y que me dejara la piel sin grasa y que me matificara, ¿de acuerdo? Para que no me salieran granitos ni nada. Y este gel no sé si lo podéis ver, a ver, aquí sí, espera. Este gel lo hace. De verdad que este gel lo hace. Este gel, cuando yo me limpio, me limpio la cara, me matifica. Utilizo mi. Porque de hecho, hace como dos meses que lo tengo. Tres meses. Pero es que fijar la cantidad que todavía me queda. Porque es que es, es como me, un grano de arroz. O sea, y te cunde muchísimo. Y luego no me pica en los ojos. Después me matifica. Me deja la piel, pero aparte del mate, me la nota la piel como mucho más suave. Y luego, por ejemplo, si tengo como pellejos o que se me ha, se me ha resecado, también me los quita, ¿sabes? Me deja la piel súper lícita y súper bonita, ¿de acuerdo? Es verdad que después de ponerte esto hay que ponerte siempre luego una hidratante, que eso es importante. Pero de verdad que este, este limpiador con té verde, es uno de los mejores que yo he probado. Que, o sea, desde hacía muchísimo tiempo... Y, eso, y luego el dosificador, el dosificador es que me encanta porque es una cosa que tú haces así ya está no tienes que hacer absolutamente nada o sea Garnier aquí has acertado o sea, bravísimo ahora vamos a ir a por este el este, skin que, que es el esquemaqueador bifásico vale mira, lo que más me gusta de Garnier es que siempre tiene tamaños tiene varios tamaños y eso para mí me fascina ¿por qué? porque yo muchas veces por ejemplo ahora ya no viajo tanto pero antes cuando viajaba es que era horrible tener que llevar unos botes gigantescos y yo decía, pero madre mía, es que esto no lo puedo pasar, o sea, esto, mm, es que no lo puedo llevar tanto peso, ¿sabes? Y Garnier, pues ha encontrado, digamos, la, la, la, o sea, ha encontrado, eh, eh, la idea ideal, o sea, ha encontrado como, voy hacer botes pequeños para personas que viajan o, o por lo que sea, que quieren tamaños chiquititos, ¿de acuerdo? ese es el bifásico que está fenomenal, lo que más me encanta es que no es muy grasiento porque hay otros que son bifacitos que, aunque los muevas así, es que eh, se te queda en la piel como si hubiera puesto tocino, ¿sabes? Y a mí eso no me gusta. entonces Este, por ejemplo, me limpia súper bien la piel. Me desmaquilla fenomenal los ojos, que para mí es muy importante que yo tengo unos ojos súper sensibles. Bueno, es que toda yo. <risa> yo, tenía mi madre y me decía, es que yo era así como niña burbuja. No, toda yo. Es que estoy que súper sensible. Entonces, yo no he visto cosas como estas. Que me, o sea, mis ojos, por ejemplo, que son muy delicados, pues esto me ayuda muchísimo, me quita todo el maquillaje de verdad. O sea, lo de la pestaña, el rímel, me quita las gafas. Todo esto que te suele quedar por aquí, todo esto que se te queda metido, me lo quita perfectamente. Y, y, y además que no, no me irrita los ojos, no hace que me piquen, no se me resecan. O sea, yo con mucha tranquilidad utilizo este gamer. Incluso muchas veces cuando no no no no o sea se me ha terminado el desmaquillante pa, para el rostro para labio cojo un poquito de este me doy un poquito de los labios y también me ayuda a quitarlos de acuerdo entonces yo tengo que quitar estos productos de garnier estoy súper encantada con ellos voy a leerles un poquito que dice desmaquillante para ojos elimina maquilla, eh, maquillajes eh, waterproof también es decir que si te has comprado maquillaje waterproof yo que voy a nadar a la piscina pues me, me va fenomenal este vale ultra desmaquillante dos, eh, Densifica las, las, densifica las pestañas, es decir, que también te ayuda a que las pestañas estén más densas, o okay, que suave, con, con los ojos, no graso, suave, esto es súper importante, es lo que os he dicho, que yo no quiero un, un, un, un desmaquillante bifásico, que cuando me pongo en la cara parece que me estoy poniendo ahí tocino, ¿sabes? Que no, el tocino de cielo para otras cosas, no para, la, no para los ojos, entonces en ese sentido Garnier de verdad que yo estoy súper contenta con ese desmaquillante de ojos, así que estos dos productos de Garnier, estos dos frutos de Garnier son como, como mi pan y mi mantequilla. Mi pan y mi mantequilla. Eso es mucho. O sea, imaginaros. O sea, son como Branjoli antes de Branjoli. Pero siguen juntos. Para mí, ¿sabes? Ya está. Así que espero haberos ayudado. Eh, es, eh, eh, os los recomiendo. Son estupendos. O sea, yo me fascina. Los amo. Sueño con ellos. Garnier, has acertado. Bravísimo. Y nada, así que eso es todo. Eh, darles a like, suscribiros y un besito. Y recordar que pues, de verdad que si queréis hablar de cualquier tema, no dudéis en mandarme un email a CurlyMangeGmail.com o dejar una reseña a lo que es en la página de YouTube o contactar en mis otras redes sociales porque estoy estar encantada de ayudarles vosotras. Y eso es todo por hoy. Un besito. Nos vemos en el próximo video probar esto, eh, probar el, el gel limpiador, o sea, el gel limpiador de, de, de Garnier, de té verde y el bifásico para ojos que es también para waterproof, probarlo porque es que os van a fascinar Chao